El Instituto de Seguros de Jujuy invita a las Jornadas Manejo Integral del HIV-Sida, destinada a médicos especialistas, equipos de salud y comunidad en general. Los esperamos el día 12 de mayo en el Salón Cincuentenario, ubicado en anexo a la Valle 358, Instituto de Seguros de Jujuy. Trabajando para vos. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.